Y muy buenas gente de YouTube, estamos en GTA V y vamos a tratar de sobrevivir a las 5 estrellas el mayor tiempo posible, así que vamos a comenzar haciendo unos cuantos homicidios, ya tenemos la primera estrella, vamos a bajarnos de, de aquí. El reto es si morimos se termina el video, así que tengo un coche preparado por acá, en una esquina. Así que vamos, rápido Antes de que aparezcan Las primeras patrullas Será mejor apurarse ¡Corre! Espérate, espérate Será mejor que nos apuremos Perdón Aquí está nuestro carro bueno, antes de que se nos quite la estrella Porque si no, sí estaría muy XD No, no, no Ya, no. necesito que me reconozcan Ahora sí, ya tenemos tres estrellas, rápido Oye, ¿quién se subió a...? Ahí está Le alcancé a disparar A ver... Ahora sí, a correr a con a manejar el, el punto es que tenemos que llegar a las 5 estrellas Lo antes posible Así que yo creo que Debería de conseguir algunos misiles Aunque ya no se puede Ya no puedo Tres estrellas todavía Va a ser un poquito difícil Llegar a las cuatro Ahí está, cuatro estrellas No, el tren No me voy a subir Porque si no, es, porque si no está garantizado Que voy a escapar Ya están siguiendo un buen de patrullas. Voy a meterme en la tienda. Y a armar un tiroteo ahí. Permiso... ¿No se vio como la escena del prólogo ahí. de GTA 5? Me chocaron exactamente en igual. Este carro está blindado así que no tengo muchos problemas. Solo le entran las balas de enfrente. Obviamente es peor que el Karen Kuruma en, en términos de blindaje, de protección. Pero sigue sí siendo, sí a mi opinión, se ve mucho mejor y demuestra te permite hacer esto. Apenas lleguemos a las 5 estrellas, pues a sobrevivir. Disparale esto. Esto es algo muy ilegal. Si estuviera en otro carro ya estaría muerto. Pues todavía no llegamos a las cinco estrellas. Estoy haciendo todo lo posible por conseguir las 5 estrellas. Y luego voy a tener que sobrevivir. Cuidado. Ay por cierto, se me olvidó decirles, suscríbanse a mi canal. Y también a Derivas 5381. Por favor. Ayúdenos a crecer. Tenemos que comer. Pero especialmente yo. Soy pobre. Pero bueno Ahí se ven soldados Voy a hacer algo bien basado ¿no? voy a... Lo extraño es que no, no, me, no se ha molestado en poncharme ninguna llanta Hasta ahora Solo se centran en dispararle al carro que sencillamente es indestructible. No creo, puede llegar a un punto en el que... ...colapse, pero... ...igual resiste mucho más que otros carros. Ña, Ña, Ña, Ña. Mueve, Conduce. Los policías no son rival para el carro, para el Duke of the Ocean. Todavía no llegamos ni a las 5 estrellas. Tenemos que llegar a las 5 estrellas antes de comenzar a huir. Otra patrulla ahí está. Creo que ya decidieron destruirme un, una llanta. No, es el escape. es que está haciendo ese efecto? Ahí se ve. Ya, derrotó, ya maté a un buen eh, policía, y seguimos sin conseguir las... ¡Ay, 666! vamos a ver. Ahora sí va a llegar el ejército. Con mucho cuidado. Vamos a intentar escapar. De una forma bien épica. Oh, ahora sí voy a conducir a máxima velocidad. Voy a tratar de llegar a mi búnker y ahí me voy a resguardar Tenemos dos formas de escapar, o okay, que nos escapemos en el medio del camino O okay, que llegamos a mi búnker Y ahí escapemos Y otro reto es que tenemos que ocupar este mismo auto. Las llantas de este carro están blindadas No, no, no, no, no, no, me va el motor el motor expuesto. Ahora me pueden destruir el motor. Porque no, dieron experiencia? Vámonos. Ahorita no a seguir la línea morada me pregunto cuánto llevaremos el vídeo pero bueno a quién le importa bueno a mí cuando se termine de grabar y vea que son 5 gigas de grabación XD ¡Oh, no sé! ¡Qué buen drift Dale. voy a comenzar a comer porque ya les están comenzado a entrar las balas al vehículo ya está colado comenzando a colapsar así que tenemos que comer o de seguro es porque el carro no está completamente blindado de la parte de frente. y es el único punto débil de él Okay. ¿Se puede? No, no se puede. No. No sé. Ya, ya, cuántas balas me entraron al carro y todavía no me está humeando. Vámonos. Voy a comenzar a conducir, en modo cinemático Atropelló un policía Let's go Oh, como lo embestí esto Obviamente el carro rampa es mejor para embestir, pero esto también sirve ...muere Tengo que llegar a mi búnker ...ya está muy cerca Si sí, es que... Me, ...me están disparando por la ventanita abierta que tiene Si tuviera el Karim Kuruma sería... ...trampa No, no te descontroles. O estoy muy chido disparar desde aquí. Solo puedes, es que la, las parte de las ventanas de, la, de, la, de los lados y atrás están están blindadas, pero aquí es el, último, es el único lado que no está blindado y por eso le entra mal Pero sí, si, te, si me están flanqueando no tengo nada de, de qué preocuparme. Oh, shit. Está lleno de militares, aquí, digo, de... de no, no, no, no, del no, no, ya tengo las 5 estrellas. Según yo llega el ejército a las 5 estrellas. What? No, esto está agujereado el carro. Maniobras evasivas. Cuidado. No. Ahí, ahí se ven, ahí se ven soldados. Ahí se ven policías. Ustedes no son nada en comparación con mí. ¡Oh! uno oh, se abrir una puerta y se le destruye una puerta pierde todas sus capacidades protectoras así que tiene que conservar las puertas a términos de vista en primera persona no no se puede ver atrás va a tener que quedar así pero iba a ser algo bien difícil. Ahí, ahí se ven. Ahí se ven militares. Esta cosa no le entra a en nada. Ya casi. Ya casi llegamos. Ya bien, estamos cerquísima. ¡Ay, qué hiciste! Ahí está, lo logramos. Eso, gente, victoria. Musiquita de gente San Andreas Todos los agujeros... Ah, quedó como nuevo Pero bueno gente, si les gustó el video... Bueno, yo... Yo sí terminé todo balaseado Si les gustó el video den like, suscríbanse, ya saben sígame para más contenido Digo, ¿dije suscríbanse? xd ah, XD Suscríbanse para que les traiga más contenido. Y si quieren que empiece a transmitir en Twitch, van a ser 500 likes. Necesito que este video se vuelva famoso. Antes de que, antes de que comience a streamear en Twitch. Así que bye.